Cuando llegué aquí, digo, sinceramente no conocía, antes de venirme aquí, lo primero que haces, aunque yo crecí, pues, profesionalmente este, estuve en, en México y, y no conocía, no estaba yo muy empapado aquí con lo que sucedía. Llegué a ver por, por internet a, este, a Manolo Herrera, a Ricardo Fernández, que estaban haciendo algunas cosas, pero fuera de eso no no había visto como qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? ya cuando llegamos aquí de repente pues el, lo primero que nos dimos cuenta fue este golpe de, este, con la paleta de materiales, no estás acostumbrado en México, pues, tienes un, un abanico amplio y de repente llegas a Veracruz y se te hace Entonces, este, Eso yo creo que es un reto para todos los, los arquitectos en Veracruz pero es un reto que también los hace muy valiosos porque es un, es, es, un, digamos que es un contexto al que no están sometidos arquitectos de otras ciudades del país, ¿no? a este grado alto de la oxidación, ¿no? a este grado donde todo lo tiene, la gente que vive aquí está acostumbrada a que a todo lo quieren materiales durables, ¿no? si no se echa a perder por, por la salinidad y por, por los vientos del norte te tienes que proteger. En alguna plática con Manolo y Ricardo, llevamos dos años aquí, se me quedó muy grave, se me hizo muy chistoso, me decían, es que en Veracruz llueve llueve de manera horizontal, no, o sea, te llueve vertical con otras, pues sí, de repente recibes vientos de 80 kilómetros por hora, 90, y el agua donde, a lo mejor en la Ciudad de México, en, en, en un espacio común no se te metería aquí, se te mete y tienes que utilizar otras herramientas. Soy Carlos Antonio Castillo de Tallera DC y bienvenidos a Casa 51. Gracias. Este, si nos puedes platicar eh, cuál fue la intención de, de digamos, de, de la forma en la que está dando la fachada, la, la cara hacia este conjunto. Claro. Eh, bueno, lo que hicimos primero que nada aquí fue pensar en el, en el proyecto como un elemento aislado. De, de, de su perímetro el, la casa está asentada en un terreno eh, comercial de 160 metros cuadrados entonces una de las premisas pues, era eh, dejar el, la mayor parte de, del área libre este, sin construir y todo resolverlo en los, en los metros cuadrados este, pues ahora sí que en, en el menor metraje posible ¿no? entonces eh, una de las eh, cuestiones que también intentamos hacer fue pues, la materialidad ¿no? creemos que fuera una casa que rompiera los estigmas en la cual eh, pudieras llegar a un estacionamiento que funciona también como un jardín y que de aquí eh, te pudieras desenvolver o, o llegar a cualquier punto de la casa la ¿no? casa 51 nace justamente este, antes del cliente entonces justamente cuando este, aparece el cliente junto con las necesidades de Casa 51 fusionamos esta idea ¿no? en la que este, se crea el, el proyecto y el proyecto nace precisamente de cómo puedes resolver tú eh, arquitectónicamente una vivienda en un espacio mínimo o sea, pensamos primero que nada en un proyecto o en una célula o en, este, bueno, en un tipo de, de de villa, que estuviera desprendida de sus, este, de sus eh, colindancias. Y ese, esa fue una de las primeras premisas, que fuera un proyecto en el que tú inclusive le pudieras dar la vuelta y que este, prácticamente el exterior se volviera en una parte fundamental y primordial del, del interior. ¿no? Entonces, que no necesitaras estar siempre afuera, digo, siempre adentro. Este, entonces... Eh, la casa nace precisamente con 51 metros cuadrados. Estos 51 metros cuadrados se resuelven en dos habitaciones y un, un área de estancia y cocina. Una casa muy sencillita. Cuando pensamos en la casa, bueno, pues es este terreno que tenemos regular, que es parte de esta dificultad, que no es un terreno muy libre, y pretendemos hacer un proyecto muy libre. La casa que precisamente por eso se, se, se nombró Casa 51, es porque empezó justamente con pensando en un espacio centralizado. Obviamente, pues al, al fusionar eh, al, al cliente junto con lo que nosotros estábamos buscando de, de, del, del proyecto, el, el cliente nos pidió... Algo más comercial, originalmente la casa, como se desenvuelve, bueno, pues tenía o tiene estos tres espacios. ¿no? El norte lo tenemos por aquí, y los vientos, vamos a utilizar... vientos vienen en este punto. Lo que buscábamos, pues obviamente, era este cruce de ventilaciones, ¿no? hacia todos los puntos de la casa eh, y bueno la casa de los 51 metros cuadrados que teníamos lo crecimos a 72 metros cuadrados para tener un espacio más comercial y un espacio adicional ¿no? creció con estos dos que es la estancia y el área de estudio o tercera recámara y Parte importante que nosotros quisimos mantener dentro de este ejercicio de arquitectura fue el en, en este espacio comercial pues, tratar de mantener justamente esta área verde y permeable ¿no? y que esta parte fuera tan importante como el interior de la casa y entonces que de repente tú esto te permitiera... Al, al romper este estigma de la casa tradicional que, eh, que te permitiera accesar a cualquier punto de la casa y entonces que se volviera una casa muy permeable. ¿no? Entonces, creo que uno de los logros más interesantes fue lograr esta circulación, ¿no? esta múltiple circulación. no Es una casa que te aprisiona y que ya te determina de algún momento cómo tienes que entrar. Tú puedes narrar tu propia historia al conocer la casa puedes entrar inclusive desde este punto, puedes entrar de la primera recámara, puedes entrar eh, a la cocina estancia o puedes entrar a la segunda recámara o te puedes ir al patio eh, posterior. ¿no? Entonces es un poco eh, lo que buscamos en la casa, ¿no? esta, esta narrativa. Nos podrías platicar un poco sobre el despacho, cómo se ha venido desarrollando, cuántos años llevan trabajando. Okay. Entiendo que ustedes originalmente bueno, estudiaban y trabajaban entiendo, en Ciudad de México y luego emigraron para acá. Así es, este... Mira, el, el despacho empieza de una manera eh, poco común. Empieza el despacho en la Ciudad de México, eh, yo creo que arranca ya formalmente por ahí del 2008, eh, y dentro de nuestros primeros proyectos fueron proyectos comerciales, uno de ellos también fue, pasamos desde escenografías de, de películas, una este, que hicimos se llama La Última Muerte, que salió por ahí del 2012. Este, bueno, hicimos algunas también escenografías para Sony Entertainment, por, por parte de mi esposa, que se dedica mucho a la parte de interiorismo. Y bueno, pues también este, desarrollamos algunos proyectos comerciales. Nos venimos a Veracruz, yo crecí aquí en Veracruz y pues bueno, al ver que estaba creciendo Veracruz este, hacia la Riviera y hacia otros puntos nos llamó la atención porque realmente en la Ciudad de México lo que estábamos haciendo era proyectos pero no construíamos entonces a mí me llamaba mucho la atención el construir porque, pues, eh, pensaba que podíamos desarrollar otras habilidades y explorar un poquito más la arquitectura ¿no? palparla más entonces nos vemos para acá nos asociamos con eh, Jorge Carrillo que, que ha sido un amigo de toda la vida, este, él también estaba en el curso de la construcción y e hicimos un muy buen equipo, mi esposa y yo en la parte de diseño y él en la parte de desarrollo este, constructivo, él es un tipo muy ingenioso este, en la parte de resolver temas este, constructivos, entonces pues esa parte de ingenio junto con el, el diseño que nosotros hacíamos, las locuras que se nos ocurrían, pues hizo una muy buena función, entonces la oficina se abre oficialmente aquí en Veracruz, por ahí del 2010 y empezamos igual este, con, eh, empezamos con una, una vivienda, este, una remodelación de una vivienda, de ahí nos arrancamos con un par de, de proyectos comerciales y de ahí fuimos desarrollando otra serie de proyectos. ¿no? Este, Nuestra primer casa, pues ahora sí que desde cero fue Casa Edes, que nos fue muy bien, este, se publicó bastante y de ahí fue una serie de proyectos que, que fuimos haciendo entre remodelación de apartamentos casas y, y, y comercios ¿no? y bueno pues prácticamente lo que a nosotros nos encanta y que creo que a lo mejor eh, eh, Tallera S se caracteriza es que somos nos gusta explorar mucho con los materiales y hasta cierto punto somos artesanales en el desarrollo de los proyectos la idea de generar este estacionamiento y, y, y jardín a la vez, pues es extenderlo a estos puntos. Entonces, que nosotros de repente podamos entrar a cualquier parte de la casa e inclusive salir y que puedas tener como esta interacción interior y exterior y un, poco, un, un poquito ahí el, el, el manejar también eh, la casa al centro, pues es mantener y respetar este volumen, ¿no? Y también fue un poco la idea de este, pues manejar otro tipo de acabado y, y textura ¿no? aquí finalmente es, una, es un aplanado pintura blanca pero precisamente este recorrido que hacemos es lo que quisimos mantener con la casa ¿no? Una, un elemento, un tipo de villa al centro muy libre en el cual puedas entrar y de repente puedas interactuar, entrar a una recámara este, o moverte por, eh, por los distintos espacios ¿no? Entonces, en un terreno tan pequeño como en este, un terreno comercial es complicado, ¿no? Sí, así es, este, eso te obliga a repensar muchísimas cosas, ¿no? en, inclusive los, los closets, en esta recámara, eh, que la consideramos como la recámara principal, pues tienes que, que resolver eso, ¿no? el baño lo tienes que de repente fraccionar y entonces pues aquí se vuelve tu WC, la, la regadera, este, aquí se vuelve tu lavamanos, y en este espacio superior, bueno, pues son para guardar cosas a lo mejor más grandes, ¿no? Y de repente los, los buró se vuelven también como tu área de guardado o tu closet ¿no? Entonces, este, pues eso te permite, de alguna manera, eh, tener un espacio pues, eh, mucho más eh, eh, dinámico, ¿no? En, en cierta manera y y con los, con los compartimentos y, y en el caso de las carpinterías, pues mucho más pensadas, ¿no? Que eso, eso se vuelve en un reto. Pues obviamente era... La casa al principio, al ser sin, de 51 metros cuadrados, pues traía esta esta forma. Esta forma. Al crecerla, pues obviamente, al, al modificar, o no modificar, más allá de modificar, darle este este crecimiento al proyecto volvemos a, a espejear digamos, esta caída o esta pendiente en este sentido un poco más corto y eso nos permitió obviamente la casa aquí levantada 20 centímetros mantener una, una escala mayor y un juego precisamente de, de escalas entre el interior y el exterior porque de repente te encuentras a lo mejor una casa que está reducida en su metraje perimetral pero al entrar pues, te encuentras con una casa que tiene una altura de 4 metros y ese contraste la verdad es que lo hace bastante interesante y muy rico ¿no? y sobre todo muy funcional y parte de lo que intentamos hacer pues es que la casa no sea un elemento que cuando tú vienes caminando este, o en el coche, pues se te venga encima, ¿no? si Es una, es una casa que guarda cierta escala. Le da escala. Este muro le da escala. Así es. Entonces, eh, y otra de las cosas que quisimos explorar, bueno, pues fue esta mezcla entre el alucobón, eh, que es la, la, el acceso vehicular o el, el peatonal, con este eh, con el bloque de concreto, ¿no? Que es un material pues, pues que todo mundo usa, ¿no? Este, y sobre todo para Veracruz le funciona bastante bien porque es estructural pero pues también por sus características te aísla del calor no, no está pegado con concreto está pegado con algún pegamento. sí, es un adhesivo especial eh, bueno. Eh, bueno, es un poliuretano especial que se utiliza para adhesivos industriales entonces eh, nos dio la firmeza, obviamente dentro del blog pues hay tiene ahí sus armados, sus castillos y, y, y varilla para darle fuerza. Pero este experimento pues, nos hizo... Nos permitió utilizar el, el, el mismo bloque como una parte estética. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues esta zona eh, la utilizamos como estacionamiento, pero pues, pues, también como jardín. ¿no? Entonces aquí volvemos a... A, este, a esta parte de, de tratar de ver la casa como... ...como un elemento en el que... ...tratamos de explorar... Eh, ...el estacionamiento que se pueda... ...volver jardín o área de estar... ...y no nada más tengo un solo uso... ¿no? Uh -huh. ...la casa al interior pues tiene muros... ...que se pueden... Que se pueden este, ...son prefabricados... Y, y, ...y se pueden mover o se pueden modificar... ...a un bajo costo... ...entonces ese rasgo... ...o ADN que trae la casa por dentro... ...lo que hicimos hacer afuera... ...porque de repente aquí puedes tener a tus autos estacionados... ...pero pues, también puedes tener a lo mejor alguna convivencia o tomarte un café este, en esta escultura que habla del mismo blog, ¿no? de este mismo trato que le dimos al blog ¿no? este, y pues en, en esta en este carácter de, de, de utilizar este adhesivo especial en donde pues, inclusive este, hay elementos en los que por ejemplo, ¿no? como este este volado pues, que te puedes parar y, y este se mantiene ahí ¿no? Entonces, es un, jugar un poquito ahí con ...con la física, la estética... Este, ...fue lo que quisimos hacer... ¿no? Uh -huh. ...entonces... Um, sí, eh, ¿El eh, blog es el blog comercial que vende? En... Sí, así es... ...es, es blog de, de concreto... ...este... ...y es el blog clásico... ¿no? ...que te repito, aquí por... ...precisamente esta parte hueca... ...te ayuda a disminuir el impacto... Este, ...de temperatura uh -huh. al interior... ...entonces eso nos ayudó a nosotros a resolver la estructura... ...y también... Este, el confort interior ¿no? de la casa. Es un poquito ahí el, el, el, te digo, el romper este estigma. ¿no? Este, en el que de repente la casa se vuelva como, como una esponja que puedes entrar por cualquier punto. ¿no? Y que también puede absorber luz y también puede absorber y filtrar aire a través de sus espacios. ¿no? Eso también trae un reto este, importante porque al final del día es una casa que un grupo de personas o una persona va a habitar. Y una de las cosas importantes es cómo puedes sustituir, al no ser una casa convencional, tu closet o tu cocina o tu área de aseo. Entonces eso también fue un, un reto importante. ¿no? Que de repente el closet este, comercial, que tiene 2 metros, 2.20 de, de, de longitud, tienes que resolver en, en un closet un más chiquito. ¿no? Y a lo mejor aquí lo que nos pasó fue el closet este, se convirtió también en el duro de, de la recámara. ¿no? y aprovechar esta altura que tiene de tres, entre 3 tres y 4 metros para poder guardar también cosas sabemos que a las, las familias mexicanas nos encanta ¿no? en mi caso a mi esposa le encanta guardar muchas cosas y pues también aquí este, seguramente pensar en ese tipo de gente ¿no? que puedas guardar cosas y que, que este, puedas tener áreas donde puedas poner tus, tus, eh, tus cosas del uso diario. ¿no? Sí, esta descomposición también me, me parece importante, ¿no? esta descomposición del baño, esta descomposición de los muebles, ¿no? este, eh, También a eso me refiero con, con esta experimentación, me parece tan necesaria en la vivienda. Eh, a mí me. Me parece muy importante el, el trabajo que están haciendo ahorita en Infonavit, ¿no? con este Laboratorio Nacional de Vivienda, como por fin no pareciera que hay una intención de actualizar a la vivienda, de también invertirle a la, a la investigación en la vivienda y decir, bueno, parece que ya hay una fórmula, pareciera o ser ya como algo muy probado, pero verdaderamente hay mucho trabajo de experimentación que es necesario hacer todavía, pues ¿no? y me parece que en ese sentido CAS-51 aporta aporta esa investigación, ¿no? Reinventar eh, eh, La forma de, de repensar la vivienda, puedes decir, por ejemplo, ¿por qué el baño tiene que ser como lo hemos hecho? Claro. ¿no? Se puede desintegrar, se puede hacer un planteamiento diferente, este, el mobiliario no tiene que ser siempre el mismo, se puede explotar, se puede repensar, se puede replantear, ¿no? Este, las áreas se pueden replantear, etc. Yo creo que esa experimentación no está haciendo falta solo en la vivienda, pero en la vivienda a lo mejor es donde más Faltas. Sí, eh, mira, una, hay una anécdota que siempre le digo inclusive a mis alumnos este, en las épocas en las que di clase. Tú sabes, muchas veces sales de, de, la, de la academia hasta con un cierto trauma, ¿no? O sea, el, el, el, las formalidades te llevan, eh, tus profesores te dicen, oh, cuando abras la puerta del baño no debes de ver el, el WC, ¿no? por qué no debo de ver el WC? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué tiene, si abro la puerta del baño y veo el WC, ¿qué pasa, no? Y pues, nunca te das cuenta hasta que lo haces y rompes con esos estigmas. Y te das cuenta que eso, el romper esos estigmas te lleva a otras posibilidades, a otros acomodos. ¿no? Y te das cuenta que no es grave que abres la puerta y puedas ver el WC. Y que tampoco es grave que puedas fraccionar el, el baño. ¿no? Cuando hicimos aquí Ten House... Este, igual si vale, eh, las personas no entendían cómo funcionaba el baño cuando estábamos en el proceso de obra eh, negra ¿no? No, pero es que como el excusado aquí y el lavamanos allá y, y la regadera de este lado ¿no? entonces pero te das cuenta que eso te permite que puedas resolver un espacio en menos metros y no pierde calidad ¿no? entonces este creo que muchas veces el, el Aventarse a hacer esto, puedes descubrir que hay, hay otros caminos que, pues, a lo mejor, si sigues con los mismos parámetros, no lo puedes hacer. Creo que Veracruz es, un, es un, eh, una región muy, muy interesante para desarrollar arquitectura con pocos materiales, entonces tienes, tienes que ser mucho, muy creativo y eso lo hace este, interesante. ¿no? Y otra cosa es, pues ya con el día a día he visto que hay muchísimo talento. ¿no? hay mucho talento aquí en Veracruz a lo mejor no están tan expuestos este, como sucede sí. en la Ciudad de México que tienes más posibilidad de exponerte pero eso me, me ha agradado, ¿no? ir descubriendo que de repente dices, ay, esta casa ¿quién la hizo? ¿Aplio o fulanito ¿eh? o otra persona ¿no? entonces te das cuenta que, que bueno, pues, hay un talento importante eh, y que Veracruz poco a poco ha descubierto que este, el diseño juega un papel tan importante en el desarrollo de la ciudad que creo que esa, esa límite de por manejar pocos materiales la gente la gente a lo mejor que no son arquitectos ya están acostumbrados de que no les interesa tanto el diseño sino que la casa funcione que no se te mete el agua que no la tengas que mantener tanto ¿no? pero con este crecimiento por lo menos que yo he visto del 2010 al 2018 que han, han, crecido, han nacido nuevos arquitectos, han llegado nuevos arquitectos este, que han estado preocupados por más el diseño. Creo que la gente también se va permeando de eso. Y ven que el diseño es un como un agente de cambio en sus vidas. Yo decía la página que lo, lo importante que había sido este año pues para la arquitectura en ese sentido, ¿no? De que de repente yo creo que es inevitable que se voltee a ver lo que se está haciendo acá porque, bueno, se, se, se tuvieron una cantidad importante de premios, este, de reconocimientos sí. para, para este año. Habla no solo del talento eh, individual de cada uno de, de los eh, premiados, sino sí. que, finalmente de que hay algo ahí que está pasando, pues ¿no? este, lo cual eh, me parece importante de señalar. Eh, yo espero que este reconocimiento también los impulse a ustedes, ¿no? individualmente y también en equipo Gracias. y como grupo también a, a seguir eh, teniendo más posibilidades pues, de trabajo y de desarrollo claro. que, que nunca faltan, nunca sobran quiero decir Veracruz este había, en, había habido un, un grupo por lo menos unos, este, cuatro personas me parece tuvimos premios en la Bienal Nacional no sé si había pasado antes pero me dio mucho gusto ¿no? que, que ser protagonistas de este que más de uno tuvimos reconocimiento, eso está padre.